¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube Bueno chicos, hoy les traigo una replay que saqué con, con el Scorpion Así que, bueno, nada, quiero compartirla, fue hace un tiempo, la verdad que ya no recuerdo si bien cómo fue Fue hace bastante tiempo, así que... Nada, la verdad que va a ser como una reacción a mi replay, porque la verdad es que no me acuerdo qué hice eh, Bueno, voy a poner la cámara que utilicé en ese momento Así que, vamos a ver eh, a ver, ¿qué podemos decir en sí del Scorpion? Ay, es que no tiene más. Realmente no tiene no tiene description. Está, es, es un tancazo. La verdad que eh, la precisión que tiene es bastante, bastante buena. Eh, tal vez la recarga... Bueno, es que si no ya estaría muy roto, sinceramente. Eh, pero es un tanque que está realmente muy, muy, muy bien. Bueno, estamos aquí en Murobanca, bien, tomamos esta, esta position. No les traigo muchas, voy a ser sincero, no les traigo muchas replays de lo que tiene que ver con, eh, con casas, porque se hace muy estática la partida en sí, son muy lentorras. Primer tiro, 446. Eh, por qué estoy tirando a PCR? Bueno, primero por la velocidad de la bala, bien ¿eh? la velocidad de la pro del proyectil tiene una velocidad de 1150, mientras que la munición AP es bastante lenteja, digamos. ¿no? La suerte tenía que haber tirado de entrada al T-32 en los laterales, en las mejillas le puedo llegar a entrar eh, y además estaba, estoy queriendo sacarle, sacarle, sacarle, sacarle la segunda marca al Scorpion, eh, así que estamos en esa, en esa tarea. De a poquito iremos cumpliéndola si Dios quiere. Vamos por ahora, a 446 de daño, bien. A ver, no fue la partida del mundo. Es simplemente una partida para que vean eh, cómo me fui moviendo por la partida. Creo que era por eso que la subí, me parece. Eh, pero bueno, nada. Ahí tenemos, sí, apareciendo el T-32. Le metemos otra bomba. 530, brother. Buah. Buah, fíjense una cosa de paso, quiero hacer un paréntesis, le agradezco a Sergio R28 que está haciendo el curso, que ya ha terminado la primera etapa del curso, quiere hacer otra más, así que nada, le agradezco infinitamente que haya hecho el curso, eh, así que nada, la verdad que, que la pasamos bien, también eh, estuvimos ahí practicando, haciendo un par de cosillas. Y, y bueno, aparentemente le gustó Fue mejorando sus estadísticas Fue mejorando su hoja de servicio Él está feliz, yo estoy feliz Y estamos todos felices, así que gracias por tomar el curso Abajo en la descripción les dejo El eh, link a mi página de Wix de Nando, de Nando Capo Así si alguno quiere tomarlo Quiere aprender algunas cosillas eh, lo, lo, pueden llegar a, lo pueden llegar a hacer chicos es, es importante y se los agradecería Un montonazo Bueno el T32 que nos pega Un ciegar y ahí está muy bien eh, está perfecto. Yo que él tiraría más ciegos ahí porque es obvio que estoy acá. Ahí adelante un toque porque la verdad es que trato de hacer que se olvide de mí. A veces es importante hacer de que. de que el rival se olvide de uno, ¿no? Eh, es. Es bastante importante eso. Bueno, ahí trato de verlo. Eh, el escorpión tiene eso también que, que la depresión no. O sea, no es mala. No es mala. Pero tampoco es la mejor del mundo. Mira, está mirando para acá. Está tirando ciegos para estos lados. Por eso es que trato de moverme, básicamente, para que no me... No ser una presa tan fácil. Sé que se le puede entrar al IS-3, pero el tema es que está... Está bien acobachado ahí, está bien escondidito. No recuerdo si le llegué a pegar. Pero me parece que sí, creo. Bueno, por el momento llegamos 976 de daño. Fíjense que se hace una partida hiper, hiper larga. Por eso es que no traigo muchas replays de casas. Pero también hay gente que usa casas. Entonces, ¿por qué no traerles alguna... Alguna replay en este caso, no? Bueno, fíjense que... El, el, los otros rivales... Ahí se manda el burrasquillo. 632. Lo prendimos fueguillo. La verdad que le metimos una buena bomba. Justo ahí lo delantero no me di cuenta. Pero, pero bueno, justo bajó. Se lanzó así al Yolo. No hagan eso con un burrasque. Que va a entrar, obviamente... Sabe que estoy acá... Le tiré una explosiva para asegurar el daño por si las moscas 248 Tal vez tendría que haberle tirado una Un hit Pero el tema es como estaba torreteando El, el s 32 Y el T-34, entonces decidí mejor Tirar explosivas Total tengo un par Y aseguro, hago un poquito más de daño Por el momento llevamos 1917 Y acá decido irme, ¿bien? Ok Bueno, acá es cuando Nando se mueve para hacer daño Primero trato de aprovecharlo, o sea, las ventajas que tiene estar atrás. Disparar con un gran cañón como ese. Estoy con una explosiva, es lo que hay. Ya está. Mala suerte. Sigue estando ahí el 103. No sé por qué. Bueno, está bien, está bien ubicado igualmente. ¿eh? Está muy bien ubicado. Sabe que está ahí. Y se me va, se me va, se me va. Y yo me quería morir. A ver si sale de vuelta. Va a salir nomás, va a salir nomás. Imposible que le ves ahí. Ahí puede ser Ahí puede ser más todavía <risa> 204 Y luego terminan de volar Creo que fue el T-95, me parece Sí, exactamente el T-95. 2.121 de daños Y llevamos la explosiva aún No sé por qué tenía cargada la explosiva ahora La verdad es que no lo sé, brother Sabemos que por allá están El 3, Que es un tanque bastante duro eh, La ISU 152 Y la 130 PM con el tirito que me metió el T-32 ya me, me condicionó como para que un tiro de, del 263 y y, o un tiro de la ISU-152 y uno del 130PM me puedan matar prácticamente de un tirazo. Yo acá estoy esperando seguramente que se asome la ISU O, la, o el 130PM Por eso debo tener cargada la explosiva, seguramente Por el 130PM, supongo Supongo, no lo sé ¿eh? Bueno, ahí ya veo que la partida se está empezando a definir Ya de cantar y digo, bueno Hay que hacer algo, brother ¿Y qué hago? Justo veo al y 2 3 por aquellos lados Tenía cargada la PCR Mmm El tiro va a donde quiere. Eh, no nos ayuda el R. Jesus Ahora sí la tenemos de costa de Ete Tira un ciegardi por ahí que tiene que andar. No te veo. Estoy esperando que salga de vuelta. Eh, el IC-3S ese que está por morir. Y nos quedan la 12 y 3 todavía. Eh, nos queda la ISU y perdimos el flanco izquierdo. Ojaldre, perdimos el flanco izquierdo, brothers. Viene la ISU que está de aquel lado. Bernardo, ahí. A Atroden. Hay que asegurar el daño. 2216, una kill. Eh... Quedamos 4 contra 3 ahora. El 703-2, el 263 que está tocado de aquel lado. Y el, eh, la ISU-130, eh, la SU-130PM. A ver quién avanza la cuestión, ¿no? El T-95 decide tomar las riendas de la Situation. Y yo sé que está ahí y me va a meter una bomba de, de, de 600, que encima tengo una suerte. Yo que me va a pegar seguramente 800 y me hace munición encima. Justo me tenía carrera explosiva para mí Y me mete 1500 de un tiro Bueno, ahí estoy buscándole tiro al 703-2 Tomo la parte alta, básicamente Porque sé que la 130PM ya están Están Snipeando desde el fondo Ahí seguro que no está Estoy esperando que Que el, que el burrasquito pinte algo por ahí Por esa zona o burrasquillo 4 minutos 15 de partida quedan 4 minutos 14, 12 eh, Todavía no está ganada la partida Ni mucho menos, hay que asegurar Porque si acá me manda el yolo, me hacen clan clan Adiós, nos vimos, gracias por todo brother Y estoy ahí ya que no me no aguanto más Los cazatanques que necesito avanzar brother. No, no puedo estar campeando toda la partida Soy un jugador de primera línea, eso es así <risa> LOL, ponele Ponele, brother Así que bueno eh, Voy a avanzar un poquito Ahí se pinta El 263 Que está por aquellos lados Le meten un tirapio Ahí, un poquito el ciego no sé a dónde va, creo que fue al suelo eh... Yo creo que el Nando del futuro Lidera al Nando del pasado, que tenía que ir tenía... Anda, avanzada, dale, brother. Avanzada, claro, bro, ya está Quedan 2 minutos 40, o la ganamos o la perdemos Pero por lo menos con dignidad Allá se pinta el 263. Ahí va. Eh, 427. Ya llevamos 2 kills. 2006, 46 de damage. De daño. Burrasquillo, espera, espera, espérale. Que ahí voy, ahí te ayudo. Tiene 377 de vida este muchacho. Ahí lo bajamos. 3 kills. 3.023 de daño entonces. Y queda la 130 PM que se llevó a 4, bro. Cargamos una explosiva porque es una 130 PM. Con lo cual habría que pegarle primero. Pero si le pegamos... 645 le pegamos. 3.668 y 3 kills. Más 400... De asistido, o sea que para la marquita del cañón nos dio algo así como 4.000 monedas. Tanto camuflaje va a tener el brother. Vamos, que necesitamos ese daño. Necesitamos ese daño para, nuestra, para nuestro cañón. Ahí está. Perfecto, brother. Ahí lo terminamos de matar. 3.797. Fue una victoria. 3.797 más 427 son algo así como... Eh, 4.230 más o menos. 4.200 y monedas de combinado, bro. Bueno, vamos a los eh, resultadetes de la partida. Bueno, amigos, acá estamos entonces con los resultados de la partida. Bien, nos dieron una maestría de primera clase, luchador, dispara, matar, dolista, rompe huesos, perdón. Rompe huesos. Eh, 3.797 de, eh, daño, de daño realizado. Lo que nos da un total, estoy sumando con la calculadora exactamente, para, hay que tener número por número. Eh, 4.224 de daño combinado, lo que no está nada mal. Es la partida de la humanidad, la mejor partida del mundo. No, bro, es simplemente como me muevo yo para que puedas ver eh, si te sirve buenísimo, si no te sirve no pasa nada, está todo correcto, está todo bien Seguimos siendo amigos, sigo bancando brother, así que nada, en serio, muchas gracias eh, Fíjense si acá están los resultados, 3797, el T95 3.124, la Auf Aufpanzer 4, 2.261, el Leopard 2.074 El Leopard podría haber hecho algo más, pregunto o no, tal vez no, no lo sé, no lo sé el Scoba T50-1694, el T44, me el T44, el T10-1320, uh, el M103-856, el M103 tendría que haber hecho algo más. Nuestro Scorpion se fue con un 0, mira. Mala suerte, bro. Son partidas. Eh, a ver. Son partidas. Es así, a veces te va con un 0 y va, te fui con un 0, bro. ¿Qué pasa? Lamentablemente así. Yo les recomiendo que no se vayan con un cero. O no vayas al yolo O tratá de. de, de no vayas tipo siempre en primera línea a morir. Trata de pegar eh, ahí un par de tiros. Tratá de ir a posiciones en las cuales puedas eh, pegar un tiro rápido y después esconderte. Eh, el tradeo de, del daño. Eh, tratá de que sea a tu favor siempre. Buscá posiciones buenas para vos, favorables para vos. Eh, eso. Y bueno, y del otro lado las 130 PM, 3364, 4 kills. Bueno, nos llevamos un poquito más de daño que, que ellos. Eh, 703-2, 3245. Entre los dos, mirá, se llevaron 7 medio equipo. Medio equipo nuestro. La 103-0, esa que le disparamos. 2379. El T-54, 1500. La 12-3, 1190. La 12-3 tendría que haber hecho un poquito más tal vez. Le podríamos haber pedido un poco más porque es un, es un buen tanque diciendo top tier. Va, va bien, va bien. Um, pero bueno, amigos, acá tenemos los créditos. Ganamos 12.000 créditos. Nos han dado. ¿Cuánto nos dieron? 102.749. Bueno, no está nada mal. 40.000 40 de reabastecer consumibles. Que es por la comida y por el kit de reparación grande. Porque llevo botiquín grande también. Entonces, eso tenés que reabastecerlo. Y eso lo pagas. Bueno, bro, estamos en eso. Estamos en el camino a la segunda marca del Scorpion. Espero que dentro de no mucho tiempo lo saque. Tampoco es que juego tantas partidas por día con el Scorpion. Pero de a poquito voy jugándole y voy tratando de sacar esa segunda marca para después ir por la por la tercera marca del de Scorpion Jesus. Bueno, amigos, gracias. Espero que les haya gustado la replay. Si te gustan las replays, avísame y seguimos subiendo replays. No hay ningún tipo de problemitas. Eh... Y bueno, déjame tu like por supuesto Suscríbete porque tenemos un 25% de gente que no está Suscrita al canal Y eso es muy más que importante Así que bueno chicos, gracias por estar del otro lado Por supuesto, claro que sí Les agradezco como siempre Y nos vemos en la próxima Chau chau Comandantes